Ruido, paro, gritos, colas del hambre, aburrimiento, confusión, control... Pareciera que lo único a lo que podemos aspirar es a sobrevivir, que ni siquiera es posible imaginar un futuro diferente. Pero es necesario atreverse a construir otra realidad. No queremos que te ilusiones, sino que despiertes. Los humanistas sabemos que solo saldremos de esta crisis poniendo al ser humano como prioridad. Destinando los recursos prioritariamente a la sanidad, la educación y la calidad de vida. Hay futuro si es no violento.